Soy Naki Soto y esto es Dilo Bien. Estoy estrenando lentes, así que me siento un poco turuleca, pero si arranco por acá es justamente porque me pidieron recomendaciones sobre el inicio de una presentación. que debe contener el inicio? ¿Cuáles son algunas técnicas para desarrollarlo? Fíjense. Para mí el asunto de arrancar no es universalizable porque siempre va a depender de la audiencia ante la que vamos a trabajar y del tema que les convoca. No es igual hablar ante una asamblea de vecinos porque se dañó el ascensor y qué carrizo hay que buscar cómo repararlo que hablar ante una asamblea anual de empresarios que están celebrando sus logros. El clima del evento tiene mucho que ver con esos arranques y por eso no es pertinente tratar de hacer universales recomendaciones como arranca con una pregunta retórica. ¿Qué les parece si les dijera que los ascensores de hoy en día duran menos que los de hace 50 años. Va. O endosarle el arranque a una figura famosa a través de una frase que haya dicho, los ascensores son esenciales para el arranque de la humanidad, dijo quien sea. O a la otra gran técnica que es narrar historias breves, muy breves, para arrancar. Y entonces, ¿sabían que el primer constructor de ascensores lo hizo porque vio a un palillo caer desde una montaña y le inspiró el asunto de la polea y bla, bla, bla? Cualquiera de estas técnicas funciona sí si y solo si la haces propia, te la crees tú y funciona para ti. No es obligatorio sonreír desde el principio ni tener un espíritu optimista porque sí. No son universales. Hay temas que van a requerir de una actitud más ajusta. Hay audiencias que van a requerir efectivamente de una actitud más lúdica y por eso siempre dependerá de esa audiencia y de la razón que les convoca. En el inicio tienes dos tareas fundamentales presentarte decir quién eres y adelantar de qué vas a hablar y en ese adelanto adelantar algo de la pertinencia de tu razón de hablar de ese tema si no te conoce la audiencia con más razón todavía diles quién eres y qué haces allí si vas a decirlo dilo bien